Esto es por los que tengo arriba, por los que quedan, ojalá que sigan. Esto es por los que tengo arriba, por los que quedan, ojalá que sigan. En un sueño que nunca termina, desde cuándo se echó más vida, en un sueño que nunca termina, desde cuándo se echó más vida. Mucha mierda escrita no convence. Muy parecida al paso de los meses. El tiempo nos come, cátenlo, lo nos recen. Mataría por volver al 2013 Yo sigo escribiendo mientras ellos te mienten Wow, me sigo consumiendo y intento convencerme Wow, habla de amor pero no sé lo que se siente Sigo dispuesto a quemarme corazón y menos Sé lo que busco, no veo objetivos ah, Posos depresivos los miro Ni con 32 le quiero un envidio esta vida natal le confío Ya no sé ni cuando sonrío No quiero perder a nadie más, como lo digo Me cansé de levantarme sin tener un puto motivo Esto es por los que tengo arriba Por los que quedan, ojalá que sigan Esto es por los que tengo arriba Por los que quedan, ojalá que sigan En un sueño que nunca termina Desde cuando estos sellos me vida, En un sueño que nunca termina Desde cuando estos sellos me vida, Hoy me levanté por todo aquel que se fue sin quererlo y sin poder volver por el 10, por 10 por Andrés no puedo entender, parece que fue ayer la última vez que los abracé si todavía piensan que lo que da la vida te lo va a devolver que mentira más grande, la cabeza me lima al instante de pensar que mientras todo se va solo me queda mirar adelante una frase que me capa les pido que se rescaten, cero rimas superficiales, algo que se muevan, que la canten, algo que se mojen, que se callen, algo que entiendan al escucharme. Hago tantas cosas que ni pienso por pensar, tanto en otras no tan importantes. Adaptate si quieres crecer y ser uno de los más grandes. Me dijo mi viejo, gracias a su consejo. Estoy sonando en tu parlante. Esto es por los que tengo arriba, por los que quedan, ojalá que sigan. Esto es por los que tengo arriba, por los que quedan, ojalá que sigan. En un sueño que nunca termina, desde cuando estos hecho me vida, en un sueño que nunca termina, desde cuando estoy me pida. Show my beta. <sighs>